Hola amigo ucraniano, ¿cómo estás? Nosotros aquí disfrutando de este esplendoroso día. Hace poquito escuchamos una frase que, pues la verdad sí nos dejó campaneados, ¿no? Sí. Decía la frase algo así como, si no puedes ver a los demás al, a los ojos, uh -huh. ¿cómo puedes ver tu reflejo en el espejo? Una cosa ¿No? es que le veas el ojo, el güey ese, el ojete, y te veas. <risa> y otra cosa es ver a los ojos. ...que son la ventana del alma. Así es. Sí, la verdad es que... ...de veras que la, la mirada de las personas dice mucho de, de ellas, ¿no? O sea, cuando los ves... Más que mil palabras. Ver a los ojos, saludar, viendo a los ojos... Este, ...eso habla, habla mucho de, de las personas, ¿no? Sí, está cabrón, este, pero es neta. Nos dejamos engañar por un montón de cosas... ...cuando es tan fácil que si ves a la gente a los ojos... ¿Te das cuenta si te están engañando, mintiendo? ¿O te están diciendo la neta? Porque neta, sí es este, una ventana a tu alma directamente. Sí. En este país, como tantos otros, más casi todos, pero hay niveles. Me refiero a las clases sociales. La gente no ve a los ojos. No ve a los ojos porque se sienten unos más que otros y unos menos que otros. Y esto está cabrón porque pues, todos tenemos... Dos patas, dos manos, dos, o sea, son, somos iguales. Uh -huh. Pero pues esas mamadas han existido desde siempre, ¿no? Pero pues ojalá este nos quitáramos los pendejos y viéramos que, que, como dijo el puto, ¿eso qué? <risa> que, pues, no manches, todos, todos somos iguales, ¿no? Sí, lo que pasa es que la gente muchas veces es educada como si viviera sola y no vive solo. Eres. Parte de un todo y todos somos, llegamos a ser uno mismo. La gente está acostumbrada a que le educan por competencia, tengo que ser mejor que o, el, o tengo que subir más que y no te ves reflejado en los ojos de nadie porque te educan para estar solo y no es cierto, es una gran mentira, no estás nunca solo, eres parte de un todo, eres parte, de, no naces para competir con nadie, sino naces para, para dar, para proponer, para bendecir a otros. Eso es verse en los ojos de otras personas para mí. La frase que, a la que nos estamos refiriendo, también va como en la onda de ser empático, no de ponerte en los zapatos del otro para que de la misma forma te encuentres a ti mismo, ¿no? Oye, güey, pues si estamos partiendo de que todos somos iguales, y no puedes pensar que así como tú sufres, el otro también puede sufrir, así como tú te alegras, el otro también puede alegrar, así como tú te enojas el otro mes igual de grab, es ser, ser empático, entender que los demás sienten y piensan igual que tú y tienen sus momentos igual que tú, de arriba, abajo, en medio, etcétera Y, y que pues por eso tienes que mirar los ojos, cuando es que la gente es igual que tú. Sí. Ahorita dije la broma, ¿no? De que como dijo el puto Aytour, pues no, no, no es discriminar, pero no, este, es, ahí. es como el Tierra puto, ¿no? Eh, pero ahí estábamos hablando de los putitos, de los que les gusta la cornelia y también se respeta su derecho, ¿no? A la, la cornelia. Y a la cornelia y el derecho que les guste, ¿no? Hay o sea, una cosa es que no te guste a ti y otra cosa que no respeta. Si me respetan también pues a toda madre y también puedo ser empático cuando me platican sus cositas, ¿no? Este, ya, no, no, no, no, no, sí, si no puedo ser empático otros... porque eso no lo conozco, mi niño está haciendo si, paréntesis, todos somos iguales en, en, en el sentido que somos seres humanos y todos sentimos, todos este todos vibramos y, y es una mamada que a estas pinches alturas del ser humano todavía no, comprende, no se comprende ese pedo es pinche conocimiento cabrón y seguimos en lo más simple en lo que esencial. debería ser lo más simple y esencial es Sí, no, y finalmente, o sea, hablando de la frase, pues te pasa, ¿no? Cuando alguien te está echando una mentira, pues dices, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? ¿no? O sea, hay, hay gente que se la cree, pero pues si te fijas en los ojos, o sea, no te pueden ver a los ojos. ¿Te, te, te, te, te, te están echando mentiras? ¿Por qué te atamudías? Pues no, estás, ¿Estás mintiendo? ¿Estás mintiendo? Pues lo que hace la gente es no verte a los ojos. O cuando te quieren decir algo que no es agradable, está pues por y oh, pues, sí. ¿No? se llama Ay, la típica mamada, aplicado? cuando ¿Eh? le preguntas al pinche Pipo si él tapó el baño, güey. No, no fue <risa> yo, no. Que, que, pero te lo dice volteando para el cielo, no, pues ya sabes. Así de, ¿no? No, yo no fui, no, pinche. No, no, no. Sido... El pinche animal hasta se parece a él. <risa> ah, no es cierto, como no, creen Pipo, nunca tapa el baño. Jamás. Bueno, amigo craniano, pues este, ahí te lo dejamos para la reflexión. Y pues ya sabes, manita arriba, campanita. Escríbanos, comenten. Bueno, entonces ya sabes, nos vemos en la siguiente, pásatela chido, y recuerda que somos cráneo en el poder del rock, sí. yeah.